En Mutant entendemos los principales desafíos de marketing, ventas y tecnología como medios para generar los mejores resultados. Nosotros transformamos conocimiento en insights, diseñamos nuevas tecnologías y nuevas experiencias, implementamos y gestionamos jornadas. Todo para que los clientes tengan la mejor experiencia con la marca y sus clientes superen sus expectativas. Antes como Interaxa y ahora como Mutant, hemos estado enfocados en la generación de valor y en la innovación. En toda la región y en todas las verticales tenemos varios casos de éxito digitalizando la atención. Tenemos, por ejemplo, tenemos el caso de un banco regional, uno de los más importantes de la región, con quien trabajando en conjunto y en equipo hemos logrado mirar cinco contact centers en menos de nueve meses incluyendo toda la solución de IVR y digitalizando toda su atención. También logramos migrar las operaciones de dos PPOs más importantes de la región. La tendencia digital cambió el modelo del Customer Experience en general modificando las tendencias hacia el autoservicio y, acelerados por, la, por causa de la pandemia, también hacia, hacia un notable crecimiento del trabajo remoto. En Mutant, como partner platino de Genesis nos adaptamos a esta nueva realidad y por eso contamos con bots automatizados que se adaptan perfectamente a las plataformas cloud. Además, contamos con soluciones propias innovadoras que permiten complementar el funcionamiento de las soluciones Genesis Para seguir siendo competitivos, sabemos eh, que es muy importante la innovación. Por eso estamos a la vanguardia de las soluciones tecnológicas y estamos expectantes de todo lo que Genesis nos puede aportar en ese sentido. En definitiva, creemos que lo más importante es la generación de valor en lo que nos consideramos expertos. Y eso es el Customer Experience y su evolución.